canal de youtube yo soy Laura Tobón bienvenidos a todos los suscriptores nuevos esta es su casa bueno por acá quería saludarlos con patacón que él también vino acá para darle las gracias por todos los comentarios lindos que le dejaron llenos de amor llenos de buena energía eh, en el video pasado que es el tag de la mascota para que vayan y lo vean los que todavía no lo han visto eh, chicos seguimos en cuarentena eh, seguimos ayudando eh, con esta situación mundial en el país, quedándonos en nuestras casas. Es la única manera de salvar vidas. Y si juntos seguimos guardaditos en la casa, pronto vamos a salir de estas. Chicos, hoy... Ya, ya vamos a jugar. Hoy les he traído una receta que me pidieron desde la semana pasada porque vieron en mis historias unas galletas de avena FIT. Y hoy les quiero compartir... Eh, la receta, vamos a hacerlo juntos en la cocina. Es, son unas galletas chéveres porque me han ayudado mucho con la ansiedad. Yo amo el dulce, pero en cuarentena, pues, la verdad no me puedo dedicar a comer dulce. Entonces, estas galletas me las como, pues, cuando tengo como esa ansiedad al flote. Y hoy se las quiero mostrar. Quiero mostrar cómo las hago. Es lo único que me queda rico porque he tratado de cocinar otras cosas y he fallado. Entonces hoy voy a eh, darles esa receta tan maravillosa para que ustedes también la puedan hacer en casa. ¿Vamos a la cocina? ¿Vamos a la cocina? No, tú quieres jugar. ¡Vamos a la cocina! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, por aquí tengo la cocina, perdónenme, un poco desordenada, pero ya les tengo por acá los ingredientes listos. Se los voy a presentar ya mismo. todos los ingredientes y ahora lo que vamos a hacer es batir Que vamos a batir primero? los ingredientes líquidos entonces, los huevos los bananos triturados el aceite de coco yo le he hecho esencia de vainilla al ojo, porque eso pues me enseñaron miren así no mucho tampoco, no exageren Y colamos un poquito Qué pena, mi colado. mi colado no es el mejor, pero bueno Yo diciendo que es que colado Después de haber batido estos líquidos Empezamos con los ingredientes sólidos Entonces, primero estas son dos cucharas grandes de are... arena. Estas son dos cucharas de harina de almendras. Entonces, se lo echamos, una taza y media de avena. Esta es mi parte favorita. Chocolate, yo amo Chocolate porque son chocolates bajos en azúcar. Perdón, sin azúcar. Entonces, lo que tú haces es que trituras tres de estos más o menos. Se los echamos también. Una cucharada de polvo de hornar, importante. Patacón, chis. Patacón, ¿qué haces? Y una cucharadita de sal. Yo uso refisal Esta me gusta porque es light en sodio. Entonces, refisal Y listo. Y ahora sí, vamos a batir otra vez. Miren un poquito cómo va quedando. Ser mi acompañante. Bueno. bueno. y al final no podemos olvidar de una cucharada de azúcar stevia en líquido, pues líquido o si ustedes también quieren en bolsitas. Ya tenemos nuestros ingredientes todos batidos, lo que ahora vas a hacer es que vas a conseguir un scoop eh, como de los que usas para el helado y si no tienes pues también con una cuchara funciona y vas a coger un scoop lo vas a poner en tu bandeja y muy bonito vas a hacer la forma de una galletita, aquí va una. Uy, esta me quedó, parece un pequeño gremlin, pero ahí uno le va dando la forma. Acuérdense que nosotros todos nos somos chefs perfectos, pero bueno, yo sé que tengo la fe de que me van a quedar muy bonitos. Acuérdense que antes de, de hacer todo esto se tienen que lavar muy bien las manos, ¿no? Esta parte no la mostré, pero porque ustedes ya saben. Vamos a hacerla de la mitad. ¡Ay! Voy a comer otro poquito. O Esta sí está llena de chocolate. A ver... Bueno, eh, así me quedaron al final. No son la perfección, pero van a ver que cuando salgan del horno se van a ver muchísimo más bonitas. Bueno, ya listas las galletas. Esperamos... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Perdón. Esperamos a que se caliente a 180 grados centígrados. Y las metemos... Que dejamos que se horneen. Yo le pondría unos 20 minutos para que estén listos, 20, 30 minutos y vamos a ver qué tal queda. Mientras tanto Y mientras horneamos las galletitas, acá muy juicioso Patacón está tomando una siesta. Tranquilo Patacón, que eso no se demora mucho. 20 minutos después. Bueno, chicos, pasaron 25 minutos porque estaba viendo los bordecitos de las galletas y ya están doraditos, entonces vamos a sacarlos. Oh, huele vale rico. Uh. Miren esta delicia. Hecha todo por mí. Bueno chicos, este fue el resultado, me siento demasiado orgullosa, porque por fin eh, pude enseñarles a ustedes a hacer una receta fit, una receta también dulce para esa ansiedad que a veces nos da, y bueno, la parte importante, vamos a ver cómo nos quedó. ¿Saben quién me puede decir si esta galleta está rica? Álvaro. Vamos a ver qué el mm. ¿Rica? Bueno chicos, eh, espero que la puedan hacer en sus casas, que me muestren la foto si de verdad la hicieron. Eh, Mándame sus comentarios aquí abajo cuéntenme qué otra receta les gustaría a ver, aunque no soy experta cocinando, por Dios, no me, no me pongan a hacer cosas muy difíciles. Eh, esto por ahora fue un gran reto y lo logramos y bueno, lo, lo más rico es que a Álvaro les gustó. ¡Chao!